Bueno, lo primero es que, que entendemos es que la creación de empleo no se puede hacer a cualquier precio. Eh, no puede sacrificarse la calidad del empleo para reducir las tasas de desempleo. La crisis ha sido la excusa perfecta para reducir las condiciones laborales. Se han hecho recortes para mantener puestos de trabajo. Tenemos un ejército de reserva de parados y paradas y, y eso permite que las condiciones laborales vayan a la baja, porque siempre hay alguien dispuesto a trabajar a cualquier precio. Los recortes, lejos de crear empleo, han aumentado el paro y las desigualdades. Tenemos un mercado de trabajo muy precarizado. La mayoría de los nuevos contratos son temporales y parciales. Se reparte el trabajo entre más gente, tanto las jornadas como los puestos de trabajo. Se reduce el paro a costa de que los trabajadores sean más pobres. Tenemos un papel muy activo a nivel institucional para contribuir a la mejora y la utilidad de las políticas públicas de empleo. Participamos en diferentes foros, como el Consejo de Dirección del SOC, participamos en pactos territoriales, en el Consorcio de la Formación Continua, en el Consejo General del SEPE una Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo. Desde los años 90 hemos participado en el sistema de formación para el empleo, posibilitando que miles de trabajadores ocupados y parados participen en cursos de formación mediante la Fundación Pago Puerto. Tenemos un convenio con el Departamento de Enseñamiento y nuestra Escuela de Personas Adultas, Manuela Sergistán, que está dirigido a trabajadores y trabajadoras. Aparte de la formación continua, que va dirigida directamente a las personas que están ocupadas, también gestionamos formación de demanda, que es la que ofrece directamente a la empresa. Y lo que hacemos es capacitar a la representación legal de los trabajadores, es decir, a los delegados y a las delegadas, para poder participar en la elaboración de los planes de formación de empresa, es decir, que para que colaboren con la empresa y elaboren planes de formación. A nivel de cualificación profesional y de definición de categorías profesionales, trabajamos para que las empresas trabajadoras estén correctamente encuadradas y tengan acceso a la promoción profesional correspondiente. No, la lucha por la igualdad en el trabajo es uno de nuestros objetivos principales y lo hacemos desde diferentes ámbitos. Por un lado, dando información, denunciando, proponiendo medidas correctoras, medidas de discriminación positiva, tanto a nivel institucional, desde diferentes frentes, como a nivel del centro de trabajo. Entonces, tenemos muchos ejemplos dentro del sindicato, desde el CITE, que es el centro de información de trabajadores extranjeros, desde pues, toda la preparación de a nuestros representantes para elaborar planes de igualdad en las empresas, información para movilidad laboral con derechos, planes de inclusión de, de personas inmigrantes, derechos de las personas con discapacidad en el trabajo, denuncia por incumplimiento de la cuota de reserva de la ISMI y garantía de derechos laborales en los centros especiales de, de trabajo. El problema no es el deseo de trabajar, sino la falta de oportunidades que el mercado de trabajo ofrece. Existe una discriminación en el mercado de trabajo hacia la diversidad funcional, en muchos casos por desconocimiento y por miedo. En este sentido, nosotros hemos trabajado para romper falsos mitos y para transmitir la idea de que tienen amplias capacidades para trabajar y que sus limitaciones son superables con la adaptación del puesto de trabajo y el acompañamiento. Y esto sí si también hay que publicitarlo: y es que las empresas tienen importantes bonificaciones y exenciones fiscales. O sea, que muchas veces por desconocimiento no lo hacen, pero si sí, a veces una persona puede ser perfectamente novia y a la empresa le puede suponer también muy rentable el tener una persona así trabajando.